Buenos días, eh, amigos de la hora, amigos y amigas y amigues de la hora de Hurlingham. Estamos acá en el, en el bosquecito, acá al costado de la vía. Estamos con el queridísimo Lucas Sens. Ustedes dirán, ¿qué pasó? <risa> Cambiaron el formato. Y medio que nos pudrimos. Entonces dijimos, vamos acá, no por pudicio, vamos a cambiar un poco. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, todo bien. Acá, por suerte, con, al aire libre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia, la verdad? Además, fue idea de él. Me dijo, sí. eh, fue idea de él que dijo, vamos al bosquecito. Me, me hago cargo, me hago cargo. ¿sí? Pero había que cambiar un poco de aire y, y la verdad que es, es muy diciembre, ¿no? Eh, el tiempo apremia, a veces no hay mucho espacio. Y me parece que un buen lugar para hacer una pausa es acá el bosquecito de Burlingame. Y además también la tenemos merecida porque yo tengo las dos dosis, él tiene las dos dosis. Como, este, como vecinos y como amigos, hemos transitado toda esta pandemia y nos, y nos hemos cuidado. Entonces, este, es como una especie de, de, de pequeño mimo, este, <risa> poder decir, vamos a hacer algo al aire libre, vamos a pensar este, en sintonía de filosofía, en filosofía en construcción. ¿En qué andamos? ¿Por dónde vamos a andar? ¿Veo que hay un libro que está ahí arriba? Sí, acá tenemos un libro que lo hemos mencionado en una de las ediciones del año pasado. Se llama... América Profunda de, de Rodolfo Cush. Rodolfo Cush, te un escucho. Un pensador argentino, eh, una especie de esos pensadores malditos en el sentido de muy negados, o, o por lo menos en una época muy negados por la Academia Argentina, ¿no? por las universidades argentinas, eh, y muy rechazado quizás hasta los últimos años, donde o en las últimas décadas, donde volvió a tomarse la figura, pero que aún está medio marginado de, de los planes de estudio universitario. ¿Eso todavía marginado de los planes de estudio universitarios no puede ser? Sí, puede, puede ser y probablemente la, las causas tengan que ver con el, el tipo de pensamiento que, que planteaba Kush y su relación conflictiva con, con la universidad, ¿no? Porque lo que va a plantear Cush es una crítica muy, muy fuerte justamente a la academia, claro. ¿no? a la universidad, sí. lo cual eso ya lo, lo pone como en un, en un eje de conflicto, y sobre todo con la formación universitaria, ¿no? Porque, eh, esto, bueno, cualquiera que, que esté transitando o haya transitado eh, eh, universidades, él estudió eh, filosofía en, en la UBA, ¿no? se encuentra con esto que, que hemos mencionado en varios programas, que es la cuestión de la formación eurocéntrica. no Exacto. Es decir, nos formamos en pensadores eh, europeos o de la tradición europea, de la tradición occidental. ¿no? que se consideran canónicos y que se consideran como los portadores ¿no? de, del pensamiento y de pronto aparecen personajes como Kusch que justamente proponen ¿no? eh, ir por un camino contrario no proponen ir por una alternativa proponen pensar, como dice la tapa del libro, la América profunda y la, la vida de Kush es muy interesante porque él de hecho, bueno, él nace en 1922 en Buenos Aires eh, es hijo de dos alemanes de hecho, eh, bueno, él le decían el gringo porque tenía una pinta de alemán bárbara, ¿no? Sí, pues nosotros hacemos un resumen, ¿viste? Todos los tur todos son turcos y de repente son árabes, son persas, pero son todos turcos. Después son todos son rusos y por ahí son polacos. Y a claro, él le tocó gringo. Gringo, le decían el, el gringo, ¿no? Eh, él estudia, se, se forma en, en, en filosofía, se recibe profesor de filosofía, pero siente que... Hay un, en su formación ¿no? hay toda una parte de, de, del, del pensamiento y de la vida de, del pueblo americano que obviamente no, no tuvo ningún contacto. Claro. ¿no? Entonces él decide, eh, un, una vez formado en, en filosofía occidental y eh, sobre todo él es muy. retoma mucho el pensamiento de, de Heidegger, sí. eh, él decide, bueno, viaja, viaja al norte argentino, eh, va con su grabador y su cámara de fotos. En, en los años 50, en los años 60, uh -huh. incluso en los años 70 ¿no? a bueno, vivir, a convivir, a habitar con las comunidades y eh, descendientes de, de los pueblos originarios. ¿no? El papa de, de, de la cultura de, de Bolivia, de Perú, ¿no? el, el, el pasado eh, Aymara, quechua, inca, no uh -huh. entonces comienza a Revalidar ¿no? y encontrar en, en el pensamiento, en lo que él es como el pensamiento andino, una cosmovisión de, de, de, del universo, básicamente, que va, en, digamos, distinta a, a la de Occidente y que, sin embargo, mínimamente es tan valiosa o igual de valiosa, pero que, sin embargo, bueno, ha sido sistemáticamente negada claro. desde la, la formación propia, ¿no? Él dice, desde, desde la época de, de los. De, de, de la Grecia la antigua, ¿no? cuando se puso a la civilización y a la razón y al pensamiento y, a, y, a, y al conocimiento de un solo lado uh -huh. y se excluyó a gran parte de la humanidad. Claro. Entonces lo que él, él encuentra es que en su formación eurocéntrica no se le enseñó, ni se le dijo nada, ni se tuvo en cuenta, bueno, justamente la América profunda, ¿no? esa América que eh, está en, fuera de Buenos Aires, fuera del centro de la civilización uh -huh. y que, sin embargo, se expresa todo el tiempo porque, en realidad, aunque lo queramos negar, aunque lo queramos tapar, o que lo queramos ocultar y reprimir, ¿no? sí. nosotros somos eh, americanos y eh, venimos de un suelo, de un hábitat cultural que, eh, hay algo que no encaja, ¿no? y él, él ve la identidad argentina y la identidad sí. de los pueblos eh, a, americanos ¿no? Eh, como hay algo que no cierra, porque se intenta implantar un modelo de, de ciudadano, de hombre, ¿no? Eh, europeo, eh, occidental, burgués, propietario, que, sí. que acá en América no existe ¿no? Eh, y, y sin embargo se intenta forzar, se intenta forzar una identidad, comprar, importar una identidad que no es la nuestra, porque nuestra identidad en realidad está mucho más cerca, justamente, ¿no? Al, al pensamiento de, de Andino ¿no? que al pensamiento griego. Está, mientras vos estabas hablando, me vinieron a la mente, yo digo, pero es increíble, no increíble. Le digo, qué cosa que se me ocurren dos apellidos alemanes. Uno es este, Rodolfo Kusch. El... hablando de filosofía, y el otro es Osvaldo Bayer, también alemán. También alemán, también quejándose, también en forma disruptiva, mostrando la verdadera historia, mostrando la otra parte, la parte violenta, es decir porque vos decís, me dejan de lado. Osvaldo Bayer te dice, te dejaron de lado porque te masacraron. Entonces uno empieza a pensar en los pensadores este, de tendencia europea, y así como están los, los militares y los paramilitares, yo digo, están los paraeuropeos. <risa> Había que decirle directamente, pues sos un pensador paraeuropeo. Estás todo el día pensando en lo que es para Europa. Eh, y con respecto al tema de la propiedad me puse a pensar también en eh, que eso tiene una raíz de, de comprensión sobre lo que pasa con los con pueblos mapuche mm. Ellos tienen, eh, eh, Mapuche es el hombre de la tierra. Exactamente. Entonces ellos no tienen el concepto eh, occidental de propiedad que tenemos nosotros, que va y te dice, no, yo quiero un terrenito de 8 por, por, qué sé yo, por 40, por 20. Ellos dicen, no, no, esto es de la comunidad y, por ejemplo, cuando una pareja se casa, le asignan para que cuide ese pedazo de tierra con una casa de la cual no hay herencia ni nada por el estilo. Hablando resumidamente de una costumbre de pueblo originario, de una, de una costumbre que a nosotros los que no tenemos vivienda, diría qué bueno que estaría, que hubiera una tierra común, que te puedan que te, que te asignen una, una casa, que te traten con ese cariño. Pero la cultura para europea, ¿no? Mm. Este... Es responsable de, de, de la actualidad que vivimos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en, en Paraguay, donde no les gusta. Ahora en Honduras, vamos a ver cuánto dura, este, ganó una ganó una mujer la presidencia sí. por más de 20 puntos, pero el marido es el que habían echado antes, el marido es elaya. Sí. Y todo tiene que ver con la, con la filosofía, porque estás pensando, es decir... Eh, somos sujetos de pensamiento porque queremos ser sujetos de una vida digna. Exactamente, bueno, vos ahí marcaste un contrapunto que, que es fundamental, ¿no? Esta cuestión de, eh, hablaste del mapuche, ¿no? Y, y justamente cómo se sigue todavía desde un montón de lugares, ¿no? Eh, ridiculizando o acusando demonizando, de terrorista, acusando, de cualquier a, cosa. Al, al pueblo y a las comunidades originarias sí. que realmente viven como pueden en un contexto totalmente favorable, ¿no? mm. eh, pero esta conexión con, con la tierra ¿no? que responde justamente a, a una cosmovisión de, de, del pueblo mapuche o, o, o general de, de, de todos los, los pueblos originarios donde justamente pesa primero ¿no? la idea de, de lo comunitario ¿no? la idea del nosotros claro. antes que la idea del individuo claro. y, y Cuyo lo dice ¿no? O sea, eh, pesa mucho más o Primero el nosotros y después el yo Cosa que a nosotros occidentales O, o criado bajo el, el paradigma ¿no? individualista Nos parece una locura Nosotros siempre somos el yo Y él lo desarrolla en, en, en un término O en una dicotomía de términos Que son el ser y el estar ¿no? Él dice, el, el hombre occidental Está preocupado por el ser Desde, desde los griegos ¿no? sí, sí, Está preocupado sí. por el, el ser y el ser tiene la connotación de el ser alguien, ¿no? Yo quiero ser, yo soy Lucas, yo soy profesor, yo soy filósofo, yo soy... To be or no to be, dijo, ser o no ser. Ser o, o no ser, exactamente, ¿no? Esa dicotomía eh, que marca el pensamiento occidental y que, obviamente, la historia de, de, de la filosofía y del pensamiento occidental es, bueno, justamente, cómo el ser está por encima del no ser, ¿no? Y, y, y, y cómo lo expulsa del... del, del, del digamos, de la, de, de la, del lugar del conocimiento, de la validez. Entonces pero no digo, estuve tan lejos, de, es como una no, ablación no, está, está, también. Está pues. perfecta. ¿Has pulsado la ablación del digo, yo, del ser, de todo? Es, exactamente, exactamente. <risa> bueno, la, la, la ablación del yo, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? <risa> Justamente, pero tiene que ver con esto que él, él encuentra... No, no, está perfecto. Para, para eso estamos. Para acá. eso estamos, acá, en medio del bosquecito. En medio del bosquecito. Eh, la cuestión de cómo eh, identificamos, digo, nuestro... Estar en el mundo, pero en términos de ser, esto de, de yo me tengo que afirmar, ¿no? yo soy alguien distinto al resto, ¿no? yo soy el centro digamos, de lo que me rodea. Y eso tiene que ver justamente con una actitud que él la contrapone al estar o al mero estar, que es el, el término que, que utiliza él y digamos, ya que lo crea él, ¿no? eh, como esta transformación que hace el pensamiento de Heidegger. Cuando dice que el, el, el pueblo andino lo que importa es el mero estar. Y el mero estar tiene que ver con otra forma de, de, de pararse y de, de percibir la vida. No en la búsqueda de la afirmación individual, sino justamente en el reconocimiento de, de lo comunitario y del suelo, ¿no? Y de, del estar como justamente algo más relacionado con, con la, incluso con la pasividad, no, no la vida afirmativa de, claro. de, de nosotros que todo el tiempo bueno, eh, tenemos que, que hacer cosas y tener títulos y experiencia y tener y tener y tener, sino justamente el mero estar, el mero darse a, a la naturaleza y abrirse a la naturaleza y a su experiencia, que es una vida más lenta, pero también es una vida más comunitaria, más conectada con el aquí y ahora, ¿no? ¿no? Nuestra, nuestra locura occidental de, de pensar en el progreso y en el proyectar, ¿no? Y qué vas a estar haciendo en el 2022 y en el 2023, ¿no? Y qué vas a hacer con esto y con otro, ¿no? El, el mero estar implica justamente como ese espacio de, de tensión, de, de, de pasividad, de tranquilidad, de contemplación, ¿no? Que en realidad, lejos, ¿no? Lejos de desconectarnos, al revés, nos conecta Exacto. justamente con el, con el darse de la vida. Porque, y, y con los ciclos de la naturaleza, que eso es, es fundamental en, en, el, en, el pensamiento, en el pensamiento andino, eh, la, la conexión con la naturaleza, ¿no? el, el, el, que tiene que ver con una diferente manera de pensar la naturaleza y de pensarnos a nosotros. digo En Occidente, el, el, el famoso yo, o el famoso sujeto moderno, eh, piensa a la naturaleza como su objeto. Esta vez es esta actitud de ponerse en el centro y de... Creer que todo lo que nos rodea digo, y que eso, estos, estos, árboles, ¿no? estos, Los pájaros que escuchamos, son objetos, son cosas que yo claro. puedo usar. Pero a cual yo puedo mover. disponer, puedo venir mañana, como hizo el animalito ese ahí en Punta Tombo. Y con una topadora. Este, agarra la topadora y se total, voy y los reviento a todos. ¿Qué me importa? Sí. Yo eh, pensaba claro, el, el, el, el pensamiento que a partir de ahora le voy a decir paraeuropeo, ¿no? Sí. El pensamiento para paraeuropeo lo que le interesa la cuestión material. Entonces, vos viajas hacia la época de lo que fue eh, el desastre que hizo Roca en el desierto. Y el tipo agarró y dijo, yo voy por la tierra. Así que estos hablan de que la tierra es un bien comunitario eh, y que tienen una centralidad en la tierra. El tipo dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a simplificar. Vamos a hacerlo como que son gente básica. Y nosotros vamos sobre la tierra. Ellos que se queden pensando en el espíritu, nosotros nos apropiamos de, de la... todo. Exactamente, ¿no? Est esta cuestión. Hacia afuera, hacia adentro los masacraron. Obviamente, pero, a, eh... pero para masacrarlo hay que ser. Para destacarles... los chicos paraeuropeos. Sientan sí. un poquito de vergüenza en América Latina <risa> ser para europeo ¿no? <risa> eh, Como esto, esto que vos decías, bueno, para las comunidades originarias la, la, la tierra es sagrada, ¿no? Claro. Y... Y, y fíjate cómo, cómo funciona cómo eh, el, el, la invasión, la conquista, ¿no? de, de América ridiculizó esa idea que para nosotros la, la tierra es, un, bueno, es una propiedad que la, la llenamos con papeles, la, la parcelamos, la convertimos en objeto y recreamos ¿no? eh, nuestro, nuestro pequeño mundo en, en, en, en ese rectángulo de tierra, ¿no? Nosotros le sacamos ese carácter cerrado a la tierra y consideramos que ese es el progreso. O sea, progresar es sacar a los dioses ¿no? de, de, de la naturaleza que nos rodea, transformar el mundo en una cosa y apropiarnos de esa cosa. Y a Cush eso, obviamente, no solo no le, no solo, obviamente, no le parece progreso, sino que eh, parece una desconexión absoluta con nuestra vivencia. Porque los mitos que, que, que intenta eliminar Occidente se transforman en mitos nuevos, claro. justamente. El, el, mito la, o el mito de la ciencia o el mito de la razón. ¿no? o el mito, el mito del individuo, o, o, el, o, el, miti, o el mito de la, de la política, incluso, ¿no? O el mito de los próceres, ¿no? Lo que pasa es que son... Eh, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí, sí. Con respecto al tema de la, de la ciencia, de la política, podrían haber sido las cosas de diferentes formas. Totalmente. Si no es que la ciencia esté mal o la política sí. esté mal, podrían haber sido las cosas tomadas de diferentes formas. Por la cuestión que nosotros vivimos hoy en día acá, Sí. Pues estamos acá porque la, la, la, la vida real de todos los días nos incomoda profundamente. Estamos acá pensando y encontrando la vuelta para poner semillas de un pensamiento diferente, no lo que decimos nosotros dos, sino que sea a colaborar a que sea el comienzo de más pensar. Este ámbito que estamos viendo yo lo conozco de memoria. Y tiene bastante que ver con lo que él dice, el no manejo de la cuestión común. Mm. Esto estaba todo lleno de pasto. Estaba todo lleno de pasto y fue totalmente descuidado por todos en la comunidad. Se lo usó para hacer gimnasia, se lo usó para cualquier cosa, menos pensar por qué lo tengo que cuidar. Una cosa, pero bien básica, en lo cual están todos los actores, que estamos todos, todas, todos los que somos de Urlingan y hemos transitado este espacio, estamos relacionados con este no cuidado de la cuestión común. Como un punto de ejemplo, esta mesa está toda pintada, está toda dibujada, está toda, pero, es un, pero es un lugar común, de uso común. Exactamente. Y acá cada uno que pintó pensó que podía marcar su territorio. Exactamente, y cada uno pone su nombre, ¿no? Mm -hmm privilegiando esto, ¿sabes? claro, el, el, el quiso ser tomar alguien, ¿no? Esto claro. el ser alguien, bueno, eh, yo estoy por encima de, de lo claro. comunitario Y además yo me hice, me hice eh, propietario, entre comillas, de este pedazo de lo común. Exactamente. Es, es, es, es la cosa mínima, vos te das cuenta, que, que las cosas no funcionan y que hay que pensarlo. A mí me encanta te sigo escuchando o querés dar un cierre. No, no, sé, no vos sos... seguimos, seguimos Ahí, un Dale. Un Está lindo. Más. Yo te pregunto porque en el otro formato, nosotros este, al, al tener formas de comunicarnos y que usted sí. no nos vea, podemos hablarnos y decir che, damos nos un hacemos cierre. hacemos señas, claro. claro. Hacemos unas una, una morisquetas. Acá va a estar todo expuesto. Te escucho. Eh, es más, si alguno pensaba que leía todo en la computadora, ahora puedo Ahora se da cuenta <risa> de que no, <risa> no, que habla porque sabe. Y <risa> <O Sí>, porque <risa> lee. <risa> o porque dice saber. Eh, no, no un poquito más, pero es, es, está buenísimo. El, el ejemplo de la mesa me encanta, ¿no? Mm. Porque es eso, es algo que es comunitario, es común, pero que al mismo tiempo está en, en, en nada. Ha sido, está, privatizado, ha sido por privatizado por Ha sido privatizado, por decirlo así. Eh, por firmas que justamente lo que hacen es marcar esta cuestión necesito afirmar mi identidad por sobre lo común pero ¿Sí? te interrumpo sí. porque otro caso yo viví en el sur puede ser la mesita en el boquecito de Urlinga, pero yo viví en el sur y la verdad que da pena y asco cuando uno ve en Bariloche en los lugares de paseo este, de los viajes estudiantiles a Martín de los Andes que hay, hay lugares que son hermosos y ves rocas pintadas con aerosol Árboles que los tenés que cuidar, que están hacen ahí. cualquier cosa, es lo mismo, es, me importo yo, mi felicidad en este momento, es recontra subjetiva y recontra yoísta, estoy primero y hago una pintada, o decir, pero ¿qué te pasa? Este árbol que está atrás de cámara está todo pintarraqueado. Sí, y ese, y ese, mira. Y ese también, y ese también, están todos pintados. No sé, no. Es hay, que, hay que pensar un poco. Es, es tremendo porque.. <coughs> eh, y, y esto.. Es un ejemplo eh, básico. Es un, ¿no? ej, es un ejemplo básico, pero digo, eh, mm. pero está bueno poder. Mm. Eh, es necesario traer los ejemplos básicos. Mm -hmm. Porque justamente, digo, no, él, él no está hablando simplemente de, de una cuestión de, no sé, de, de alta cultura, ¿no? Bueno, el pensamiento de y el pensamiento del otro, ¿no? Sino que justamente está hablando en realidad de. A ver, de, de una tensión que, que, que forma parte de, de la vida humana. Claro. Esta, la tensión, digo, eh, la, la tensión de los opuestos, el, el yo y la comunidad. Uh -huh. Bueno, el, el, el problema, digamos, eh, eh, nuestro si se quiere, es que hemos elevado tanto la, la, la imagen entronizado al yo como, como principio rector de, de la vida y el ser alguien como proyecto rector de la vida que, que nos olvidamos justamente de, de la otra parte. Y un poco él lo que percibe en, en, en Occidente es justamente eso, ¿no? Eh, un, un, a ver, un, una subjetividad, si se quiere, que no soporta, digamos, eh, a, a, su, a su otro, a su contrario, a su claro. apuesto, ¿no? Eh, la razón intenta dominar lo irracional, pero lo irracional siempre vuelve a aparecer, ¿no? El, el, el individuo intenta dominar la comunidad, pero la comunidad vuelve a aparecer, ¿no? Sí, la ciencia intenta eliminar el mito pero el mito vuelve a aparecer, ¿no? Eh, el ser intenta eliminar a la nada, pero la nada vuelve a aparecer, ¿no? Es eh, justamente, ¿no? Un intento de... El, el civilizado intenta borrar al bárbaro, ¿no? El de rico al pobre, y sin embargo vuelven a aparecer. Eh, lo, lo mismo, el porteño ilustrado intenta desplazar a los márgenes, lo dice ahí, ¿no? Al, al cabecita negra. Claro. Pero vuelve a aparecer, ¿no? Uh -huh. es, y, y, y, y, y es eso, ¿no? Es un intento de justamente el eliminar al contrario, eliminar al opuesto, pero ese opuesto vuelve a estar ahí, porque la vida es eso, no la, la, la sabiduría, la sabiduría del, del americano tiene que ver con la, la, la aceptación de los ciclos, claro. es decir, no hay día sin la noche, bueno eh, no hay civilización sin barbarie, entonces la civilización nunca le va a ganar a la barbarie, claro. porque tiene que coexistir y tienen que buscar la forma de coexistir, ¿no? Él cuando habla mucho de, de, de Sarmiento, que lo estábamos mencionando, ¿no? Sí. Eh, dice, en Sarmiento se da una figura eh, muy interesante también porque está como condenada al fracaso. Él quiere traer la, la civilización a América, bueno, pero es imposible porque la América también es barbarie. Y, y, y él dice, y, y Sarmiento era consciente de eso y por eso lo, lo trágico también de, de, de su escritura, ¿no? porque él intenta construir un país ideal que, que es imposible porque la, la realidad americana es otra y pasa, y, y, y pasa en, no, en Sarmiento y en todos esos modelos o teorías que, que se van trayendo y que se quieren como implantar a la fuerza que siempre encuentran ese, ese rechazo pero que tiene que ver con, bueno, el, ya te digo el, el occidental porteño centro ilustrado ¿no? intenta construir un país a su imagen y semejanza pero es un país imposible, porque la, la, la América profunda es también la, la América dice la, la América de los indios, la, la América de, de, de los pobres, de la que que te cruzas por la calle, de la gente ocupando una casa o ocupando un terreno porque no tiene vivienda, ¿no? la gente que sale a la calle a reclamar, eso también es es, es, es, es la, la Argentina y es la América profunda, ¿no? La Villa Miseria. Y, y, y aunque hayan modelos de eliminar eso, eso va a estar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente no existe uno sin el otro. Y el occidental ha creído poder eliminar la magia, poder eliminar la naturaleza, poder eliminar a los dioses bajo un solo dios. Y es una empresa imposible. Entonces él habla de una palabra que usa él un término que es el de fagocitación, ¿no? eh, y que de alguna manera él, él considera, ¿no? eh, como propone como correrse de la pequeña historia que es la historia, si quiere, no sé, la historia Argentina, la historia de América, de, de los próceres y de las luchas y de las, de la, de las luchas entendiendo eso, ¿no? de, los, sí. de los libertadores y de los caudillos y toda esa cuestión, y ver la, la gran historia que es la, la historia de de la especie humana en su totalidad, que avanza lentamente ¿no? y dice, avanza fagocitándose todo. ¿no? Todos esos elementos de, que ha caracterizado Occidente, eh, la, la razón, la lógica, la ciencia, eh, la civilización y toda esta cuestión, digo, va siendo como lentamente digerido ¿no? por el suelo profundo de, de la especie que es justamente el, el, el estar, ¿no? El, el lo que llama el, el mero estar, ¿no? la, que, que nos conecta con la naturaleza y con ese ritmo de existencia eh, en el cual estamos como recontralinados ¿no? básicamente, eh, porque hemos creado un mundo de objetos para reemplazar nuestro miedo a la naturaleza, pero que está ahí, ¿no? está en la profundidad de, de, de, de, de cada uno, y está en la profundidad del ser humano y va a seguir avanzando lentamente. ¿no? Bueno, es, es un poco el, el, el, el planteo general, realmente América Profunda es, es, es una obra maravillosa, cuenta, cuenta mucho en, en primera persona de, de, de su viaje a Cusco, de, de la experiencia que tiene, eh, hay toda una, una, una serie de capítulos de la obra que están tratados a justamente eh, a ver, explicar el, la, la cosmovisión andina. El, el, el mito de, de Viracocha como dios creador y cómo, bueno, y, y cómo funciona la mitología andina y cómo Viracocha se duplica y ordena el caos del mundo y qué significación tiene eso para, para, el, para el indio, digamos, para el habitante originario. Claro. ¿no? O sea, tiene toda una parte donde se reconstruye la, la visión de, del pueblo originario y después sí una parte donde justamente se, se dedica a, a criticar la visión occidental de eso y a bueno, a, a filosofar y anteponer estas categorías, el ser y el estar, ¿no? la, la civilización y barbarie, naturaleza y cultura, cruzándolo también con la historia de Argentina, ¿no? con la, la famosa disputa unitarios federales, bueno, la verdad que es una obra muy, muy profunda y, y muy rica y pero, bueno, un análisis detallado, podemos hacer un seminario de Cush, no estoy en condición de hacerlo, pero digo, eh, me, enc me encantaría saber tanto. Pero, Pero podrían juntarse los, los 40 profesores esos que algunas veces juntaron de, de filosofía ahí en, en Instagram y decir, agarramos a Kush y, y, y Bueno, es que a algunos les interesa, a otros no, viste, es como todo, claro, depende claro. de la, la formación de cada uno. A mí, a mí sí me, me parece, eh, de hecho dentro del ámbito de la filosofía argentina, uno de los pensadores dentro de lo que conozco, obviamente, más originales y, y más más fecundos y más productivos de, de, de, de, de, en esto de, bueno, repensar, repensar, pero no, repensar a, a Heidegger desde Heidegger, no, repensar desde nuestro estar, desde nuestro suelo americano, con todos sus problemas vaivenes, con su entrecruzamiento, con su mestizaje, ¿no? y recuperar esa cuestión del mestizaje, de la contaminación, como punto de partida a, a la comunidad. ¿no? Y la idea de, de lo comunitario, eh, que está tan baqueteada, lamentablemente, tan vilipendiada, sí. eh, es, es centro, eh, no solo del pensamiento, es el centro de la vida, ¿no? es el centro de, del, del estar, del existir, de darle un sentido al mundo. Digo, el, el hombre occidental vive angustiado, no encuentra un sentido a las cosas porque está buscando el sentido en un lugar abstracto, cuando el sentido es, es, es la comunidad, ¿no? Y nosotros encima vivimos, porque hablamos de pensamiento occidental, pero hay que recordar que nosotros todavía somos una colonia. Exactamente, y bueno, Como, plantea... como la, la... colonia en occidente, es decir, ojalá nuestra vida fuese como la de los países nórdicos, hmm. que en un punto ellos tienen algunos puntos de contacto con esto, de cuidado de la naturaleza, Sí, este, más común. de respeto y... tienen una cuestión más a nosotros nos sí. toca vivir acá en la, en la colonia donde purge habla eh, y muestra así como nos estuvo contando eh, lucas sobre el universo andino mientras tanto yo estaba estaba pensando en un personaje una cantante de mapuche aime paime ya tiene una historia que es tremenda, es decir, es despojada de su familia, se le asigna un, un nombre y un apellido cristiano, por decir de una forma, eh, la llevan a vivir a Buenos Aires y de repente descubre su pasado, perdón, descubre su ser profundo mapuche. Y entonces empieza a hacer todo un camino de vuelta hacia atrás. Pero, es decir, cuando hablamos ahora de, de Aimé, hablamos de Kurz, hablamos de Sarmiento, digamos, Sarmiento tuvo poder para hacer cosas, pero las cosas que hizo claramente las hizo a la fuerza, es decir, las hizo a la fuerza, es decir, él, Roca, este, Mitre y tantas otras personas hicieron a la fuerza y hacen que la vida en esta colonia, porque sigue siendo una colonia, sea bastante insoportable, bastante insoportable. Totalmente. Así que desde este, desde este bosquecito, eh, teniéndolo a Federico atrás, que me hace el gesto que nos hacemos entre nosotros, de hacer un cierre y le agradecemos a Federico que nos ha hecho de cámara. Despedite vos de la, de la gente, bueno, así hagamos un cierre. Dale, bueno, eh, muchas gracias por, por escucharnos acá, en, en, un poco en la naturaleza, escuchando mm. la música de fondo igual. Sí. Eh, pero también a, a, a los pájaros, ¿no? las cotorras, mm -hmm. y está bueno eh, porque también creo que nos reconecta un poco con, con el espacio común, ¿no? Exacto. En, en esto de, bueno, no estamos a través de una pantalla, ahora estamos en, en, en la calle y, y, y bueno, en, en el barrio también. Eh, así que bueno, les agradecemos a, a todos, todas, todos los seguidores de, de la obra de Burlingame. Recomiendo, vamos a volver con Kush, seguro, porque es, es, es inagotable y hay muchísimo. ¿Y para cuánto el coreano? Y el, ah ah. Bueno, y, y, y el coreano también, ¿eh? y el coreano también, eh, y el coreano yo creo que en cualquier era, momento, en cualquier momento ¿eh? sí, está ahí, está ahí, ¿eh? está, cuando, cuando estamos en pleno diciembre, y así todos sociedad de cansancio y de rendimiento, bueno ahí, ahí aparece a, el coreano, que... Ya te digo, ¿eh? este año sacó como tres libros, no, leí, no, no llegué a leerlos, pero tres es libros Es una saco. máquina, es una máquina. Una máquina de, de la productividad, ¿viste? después se escribe hablando en contra de eso, pero cosas de, cosas de, de la Lucas, vida. Lucas, te, te agradezco este día de hoy, bueno. te agradezco que a vos se te ocurrió, porque él está trabajando, entonces... Claro, salió, yo salí, de, yo salí de la escuela acá. Claro, de la escuela de acá, que está acá en Necochea y la, y la Barrera. Exactamente. Este, así que él salió y dijo, mira, me hago un momentito. Así que eso yo sí. te lo agradezco infinitamente. Gracias. Y ahora, este, me avisó que ahora después vuelvo de vuelta. O sea, vuelvo a entrar. Otra vez a, claro. a, dar, a dar clase. O sea, acá tuvimos, hemos tenido una clase comunitaria y él claro. ahora va a ir allá a una clase formal. Gente, nos vemos la semana que viene. Pensando, este, no ocupa espacio pensar, ¿se dieron cuenta de eso? No ocupa espacio, no genera objetos que luego no sepas qué hacer, porque yo metí, tengo un montón de cajas acumuladas con pensamientos. Nos vemos la semana que viene, los queremos mucho.